Feliz San, ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¿No? Ah. ¡No, wait ¡Te cuelan, negro! ¡Pida y oh. Valentine! Ah. <laughs> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video Ya les mostré lo que va a tratar el video De seguro ya ustedes ya leyeron hasta en el título ¿Para qué explicarles tanto? Exacto, ahora es el día de San Valentín Amanecimos para regalar rositas Pero vamos a ver las reacciones de las Exacto. mujeres Porque realmente se las vamos a dar a las mujeres, sí. a los hombres no, no tanto los hombres, porque Fíjense, el día de San Valentín es para los hombres también Sí, claro. Oye, neta, Mario, me pusiste claro, a dudar pues, Me a dudar, más Porque bien. no sé si se le puede regalar también a los hombres Yo sí. siento que sí Sí, también Porque también po el hombre También el hombre tenemos el Corazón, exacto oh, Y aparte, favor. ponle que un hombre se la regalemos Y nunca ha recibido nada en San Valentín Porque también los hombres merecemos algo sí, necesitamos amor Elia. No solo no mujeres Como aquí la muchacha esta Podría darle una rosita ¿Sí se las das o no se las das? Pues... Sí, dásela. Happy San Valentine... Sumbling... No, no. Es no, que va, eh. va a pensar que se las vas es que, a vender. Es que, fíjate, no, va a ser muy difícil. Te, no, no es difícil. Te voy a no, decir espérame. algo. Es que haz de cuenta, yo digo difícil a los americanos porque nuestra pronunciación en inglés, la neta, no es muy bien. Que en sí sería Happy San Valentine Day. No sé. Y la neta... Ustedes ver, que hablan inglés, los die, que hablan die, inglés. Die happy, in the... exacto. O sea, va a ser muy difícil, Mari. Yo siento que va a ser más fácil a mexicanas. Que sí. lo dudo porque en la mañana hay más americanos aquí en el malecón de Puerto a, Vallarta. Vamos a ver, a ver, a ver. Ahorita vamos a mostrarles cuando empecemos ya a regalar rosas porque ahorita todavía vamos a buscar. A ver, vamos. a la primera víctima, víctima. Exacto. A la que vea, más que nada a la que veamos que hoy no recibe nada. Sí, a la que veamos que nadie le va a regalar nada. nada. De todos los que están viendo el video o de todas las que están viendo el video, ahí escriban en los comentarios si les regalaron algo. No. Pida y Valentine. Oh. Ah. Ven también a ella, Exacto. también a ella. Happy Valentine. Gracias. <risa> <risa> buen inglés. Nada. No inglés. No, no nada. English. No, pero. No. <risa> bye bye. <risa> Happy Valentine. <risa> San Valentine, San Valentine. Sí. Uh, free, free, free free free free free. free. free, free. <laughs> <laughs> <Sí>. <laughs> Para <laughs> ti <thing>, tú, tú <laughs> a, ella. a ella, tú a ella, tú <laughs> ahí. <laughs> yes, yes. <laughs> ¡Buen ella! ¡Bien! finales! ¡Buen finales! ¡Buen finales! No, <risa> No, wey, No finales! ¡Buen finales! No negar, quiere. No mola. quiere San Valentín, pero usted ¡Buen sí quiere, ¡Buen ¿eh? Feliz, Feliz de San, de San Valentín. Valentín. <risa> pues me la rechazó, pues hay alguien ah, que exacto. nunca te va a rechazar algo, eh Exacto, Mario ¿El día de San Valentín O puede que te rechacen más de dos oh, veces Exacto, nunca hay que darte por vencido, es lo digo que yo digo exacto. Vamos a ser felices, con la pareja, Mario Sí, vamos, vamos, vamos es para, es para que se le dé el día de San Valentín <risa> Ya, es temprano, es para exacto. recibir para el, el día Para el día de la mañana <risa> ¿eh? Feliz San Valentín Muchas gracias Feliz, feliz San Valentín O feliz San Valentín oh, gracias. Ajá, yes, Paul. Otra. Otra, otra. Sí, otra. No. Feliz San Valentín. <laughs> yeah. sí. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Happy San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. San Valentín. Feliz uh Por -huh. San Valentín. San Valentín. San Valentín. Validio, no no. no le han regalado rosas a lo mejor posible. Fíjate, Mario, de nuevo la rechazaron. No, maldita sea. Es que como que no les regalan rosas a ella como o que no están son acostumbradas. No, sé, es algo raro. No sé si tengan la cultura. Fíjate, de de, rosas. el plan era regalar chocolates, pero dijo Mario: No, los chocolates no los van a aceptar como los dulces. Así que mejor hay que regalar rosas. Y de todo modo, las rosas no las aceptan. Feliz San Valentín. San Valentín, gratis, feliz San Valentín para También ti. para ti, feliz San Valentín bye, bye. Igualmente, bonito día ¿Te acabas de fijar qué son? ¿Son mexicanas? Exacto, ah, Mario son No es culpa de nadie, Mario Si ellos no lo aceptan, bueno Exacto. Pero es que Como tú dices, yo siento que aquí en México Es más tradicional que en rosa. Uh -huh. Por eso lo, lo captan más rápido. Pero no sé si allá en Estados Unidos lo hagan. Yo no, pienso no sé. que es normal en todo el mundo. Ah, exacto, pero, pero no sé, como yo. que en unas partes sí, en unas partes <ríe> no. Porque la neta, lo que acabamos de ver ahorita, pues ha sido diferente, pero. De todos modos ya llevamos varias repartidas. Sí, vamos a continuar, no las manches, que nos faltan. Rápido. Ya faltan poquitas. Si las vendiéramos, yo pienso que no las vendemos. Se nos quedan. Se quedan todas, güey. No sé San Valentín. Qué lindo. Gracias. Nada, Gracias. Bye bye. Bye bye. Happy, happy, happy day. Summer. Valentine. ¿y qué? Ajá, you free. San Valentine. San Valentine. San Valentine. Es un lugar, donde podemos ir al baño? No entender inglés, no inglés, no nada. El baño Ah, el baño. No sé dónde quede, no ni idea. Anda buscando el baño, el baño. Paul. Y encontró sí. rosas. Sí, exacto, para que veas. Ah, restan posiblemente. Ajá, posiblemente. Gracias. No, De nada. ¿Cómo se dice en inglés? Happy Valentine Day. ¡Valentine Day! Ha ¡Happy Valentine Day! ¡Exacto! Ah, ¡Ya yeah. yeah. <risa> viste! <¿La> ¡Primera vez! <risa> Feliz, eh, ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! día de la Valentín! Ajá, exacto. ¡Exacto! ¡Bye, bye! bye, bye. <risa> Ya ve, ya nos dio una clase de inglés. Buena clase de inglés porque la verdad nos hacen falta... ¡Happy muy... San Valentín Day! ¿Qué vale? Es lo que iba a decir desde el inicio yo, pero no sabía. Es que Es que se dice todo al revés. Oye, Paol, ¿pero le gustaría tú o yo? Tú, porque tú traes las rosas. Happy St. Valentine. Happy St. Valentine. Oh, no, No, es el, no falta. Ha, no, no. no. ¿Quieres? So, happy St. Valentine. Thank you, thank ¡No! Porque corren, o sea. No corran. ¿Ah, no, le, le damos miedo, pobre. Maldita sea, Mario. Ajá. Viva! ¡Viva! México. Mira, Mario, aquí sí se vive el San Valentín. Sí, eh. Ya viste que decoraron y todo. Sí, ¿no? para que veas. Y son estadounidenses, o sea. Sí. ¿Qué pedo? No me explico de todo modo lo de las rosas, Mario. O sea, ¿qué a pedo? A dijéramos a nosotros. A lo mejor no se te tenían porque eres feo. ¿por Exacto. Cruzando ríos, mares y arena. Dragones. El Por entregar estas rosas que. Es difícil entregarlas siempre Mario, Nadie porque quiere. siempre se complica entregar unas rosas, ¿por qué? A ver mujeres, ¿por qué no aceptan las rosas de desconocidos? A, lo mejor, los a lo mejor piensan que porque pues, son desconocidos no Exacto. quieren nada que ver contigo. Maldita sea, pero bueno es cierto. ya, <risa> <risa> yeah, en fin, no huele nada, no huele ni o sea, no huele nada. Happy San Valentín Day. Thank you. Free, free, free, free. San Valentín Day. <risa> bye bye. Sí, feliz en en tonight. Tonight. No. A los dos. No, de nada. No, no, no. Bye, bye. Y pues bueno, Mario, ahora sí ya terminamos de entregar la mayoría de rosas sí, y pues la esperemos la les haya sí. gustado este video y dejen sus likes, suscríbanse, activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook, a TikTok y a Instagram, Mario. Por sabe, favor, vayan a seguirnos sí. a todas las redes sociales que íbamos a andar activos. Porque se viene una noticia nueva en el sí, siguiente video exacto. o en un en vivo, a lo mejor lo sabrán. Exacto. Si son actualizados, pues. Y Así pues, que nos hasta vemos. La hasta el siguiente video. <risa> Espero que les haya gustado. Bye.